También es, es fundamental que si, si trabajamos o si convivimos en, en nuestros hogares con, con otras personas eh, que podamos establecer pautas claras, eh, que podamos trabajar eh, en habitaciones separadas, eh, que tengamos en cuenta los ruidos, eh, que, que si el otro está en otra, en otra situación laboral podamos decirle no estamos libres ni de vacaciones, sino que hay algo muy importante. Eh, todos estamos aprendiendo e improvisando, pero también todos tenemos que colaborar y velar por la sustentabilidad de nuestras organizaciones y tenemos que seguir trabajando eh, y colaborando por, por ese objetivo organizacional. Entonces, eh, no perder de foco que, que en lo que podamos tenemos que seguir enfocados eh, y orientados a cumplir con nuestros objetivos de trabajo.